Los y... Por ahí va el asunto. O sea, todo ese tengo el dato, el dato preciso de, de una página que se llama Carl Woods. Eh, el oro descubierto en el mundo dice que actualmente hay en estimado 201 toneladas y 53 mil en, en reservas estimadas no descubiertas. Pero pues obviamente estas 31 millones de toneladas eh, pues le ponen la torre a cualquier <risa> numerito. Mira, hay 201,296 toneladas exactamente eh, en el oro si, circulando en la economía global. Llámese en lingotes, llámese en joyería, llámese en lo que quieras que esté. Habían 201,296 toneladas. O sea, no, te digo que no llegaba ni al millón de toneladas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 eh, eh, hubo un ovni más ahí que estuvo flotando igual y muy visible. De hecho, esto fue en el día en Colombia. En este es un ovni aquí. que ya se ha visto en muchas tomas. Hoy, es un ovni que es como un 20, tipo de, eh, 20, ¿cómo se llama esta forma? Eh, de pirámide o ¿no? de trapecio. Bueno, con volumen, ¿cómo se llamaría? Un prisma trapezoidal eh, flotando en la ciudad de Medellín, me parece. Aquí les voy a poner el dato y el video para que lo vean.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 Sí, eh, Treinta y todo eso. O sea, vamos, este, extraterrestres, algunas Excelente zonas de aquí todo. de México. También salpiquenos algo, ¿no? A lo mejor no oro, un poquito, un metal, un poquito más este. Menos. Rodio, ¿no? ¿O es? Ándale, no sea o algo así que no, que sea más caro que el oro y que sea.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 Eh, ¿Qué otra cosa hay? No sé, la que ustedes quieran Nintendo, también creo que vi el, La vez pasada pasé al Al o sea, Mercado Wii. Libre, ¿no? Puedes comprar preparado. Ah, Mercado Libre también hay este, tarjetas de regalo pues Son regalos, son regalos que nos hace Nada más y nada menos que la empresa Grupo Cricrimsa Para que ustedes vayan, vean su gama de productos Vean sus servicios Y puedan participar con nosotros Hasta una recarga de Telcel ¿no? <risa> ah, Una recarga de Telcel, ¿sí cierto? ¿Cuánto <risa> durará una recarga de esa cantidad? No sé, yo siempre de a 20, de a 15, de a 20 <risa>